Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. ¿Cómo dicen que andas? ¿Cómo dicen que bailan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estamos acá acompañados con Ubaldo Luna, periodista que nos acompaña ya desde hace años en Caramba. La Hora de Hurlingham. ¿Cómo andás, Ubaldo? Gracias, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, este, empezamos otra otra jornada más. Ahí tiene ahí tiene su cámara. Tengo mi cámara, bienvenida sí, a cámara. cámara. Bienvenida a cámara. Y si me la puso así de frente. Está yo decía, perfecto, confieso, fui yo. Fui, fui yo. yo, dice, fui ¿fue usted? usted. Bueno, perfecto. ¿Qué le va a hacer? Es así. Este, la, la idea, como siempre, es miércoles, como le dijimos, cambiamos por los viernes, porque viste que los viernes se juntan. Se acumula todo. Sí, todo lo que uno no cerró del lunes al jueves va a parar al viernes. Bueno, claro. lo vemos el viernes, nos juntamos el viernes, te llamo el viernes, es demasiado a veces. Así que mejor ir distribuyendo la carga horaria y la carga laboral, por supuesto, también. Y además también para este, vamos amplificando eh, lo, los contenidos que, que vamos tocando y ya desde hace dos entregas, también estamos incorporando cosas que son del nivel nacional uh -huh. y del nivel provincial. Exactamente. Este, sí. y Entonces, bueno, aprovechar, ya que el, el, es, la gente es tan generosa y nos manda todo ese sí. tipo de cosas. Uh -huh. Dijimos, bueno, este, aquí estamos. Ahora ya nos vamos a ubicar, te pongo para vos, te, te vamos escuchando, Dale. Ubaldo. Dale. Bueno, vamos a poner primera y arrancamos con la información en esta tarde de miércoles aquí por... La Hora de Burlingame, las imágenes nos conducen a lo que está pasando y va a ocurrir hasta el próximo sábado en la ciudad de Mar del Plata porque como históricamente ocurría en aquellos años en los que se puso en marcha ¿te acordás? Durante el gobierno de Dualde, los torneos juveniles bonaerenses bueno, acuerdo. se hicieron tradición y en los últimos años se han hermanado con lo que fue una práctica similar de nuestra infancia, que eran los torneos Evita bueno, retomaron ese nombre desde hace un tiempo y a lo largo de toda esta semana, comenzaron el lunes y van a desarrollarse hasta el próximo sábado, decíamos, en Mar del Plata, contaron con la apertura oficial que históricamente daba el gobernador bonaerense porque eran torneos juveniles bonaerenses en una época y ahora se han replicado a todo el territorio nacional y naturalmente estuvo el presidente Alberto Fernández allí en la ciudad de Mar del Plata acompañado por el ministro de Cultura, por Tristan Bauer y también por el ministro de Deportes y Turismo por Matías Lamens. Y por eh, nosotros dos ahí en la imagen. Ahí en la ah, imagen, ca, ca, ni más ca. ni menos. Los muchachos del recuadro. Esos son bueno. los más deportivos que, que van a encontrar. Dice. Y, y sabés qué? que, contame. además de torneos juveniles que tienen que ver con el deporte y también con expresiones artísticas, eh, ahí veríamos algunas imágenes en las que además... Se ha dado como política de inclusión la participación de personas con capacidades distintas, por eso también Interesante. son los torneos adaptados, ¿no? los torneos evita adaptados para disciplinas en las que, contrario a lo que muchos señalan, sí lo que se busca es lograr el nivel más mayor, digo masivo, eso quería decir, de participación Así que bienvenida a esta actividad A mí me tocó cuando eran los torneos juveniles bonaerenses ¿A vos te tocó? Ah, mira. En el año, oh, creo que, a ver, estaba recién empezando Así que esto habrá sido 94, 95 quizá Cubrir los torneos juveniles bonaerenses Yo escribía sobre deportes en el viejo diario La Opinión de Morón Fui invitado por lo que era el municipio de Morón, por ese entonces, a cubrir con ellos como parte de la delegación y estuve ese fin de semana, en esa época los bonaerenses eran aproximadamente tres o cuatro días allí en Mar del Plata haciendo cobertura, mandando información para los medios amigos con los que colaboraba y es una muy linda experiencia, muy muy linda experiencia eh, que se disfrutó mucho de mi rol de periodista pero que uno veía también como lo, los chicos que participaban lo disfrutaban y mucho. Y me queda siempre el recuerdo de dos chicas que eran de un colegio de... Si mal no recuerdo, eran del Partido de Morón, pero no me acuerdo de qué localidad. Chicas que competían en bochas. Ah, mira, eh, Las chicas no sabían jugar casi nada a bochas. Hasta que buscaron y dijeron, che, ¿en qué disciplina hay pocos participantes? Porque queremos ir, sí, claro. Exactamente. Entonces fueron, primero superaron la fase local... Después superaron la fase regional y terminaban llegando a las finales que eran las que se disputaban en Mar del Plata. Dos chicas dijeron, bueno, juguemos a las bochas. Y era muy divertido porque llegaron creo que hasta semifinales provinciales. Ah, Así se que, tenía, que tenían algún talento. Tenía sí. algún talento y yo estaba pensando en vos y yo sí. digo, qué lástima que eso no le sucedió con la tecnología de los celulares. Porque si no, las notas iban a ser todas dirigidas desde la playa. Absolutamente, no, no, no te imaginas cómo se trabaja sí, en, en esas competencias. Sí, sí, eh, sí. Yo recuerdo puntualmente, insisto, estaba con la delegación de, del municipio de Morón, era la gestión de Martín Sabatella, y su director de deportes su primer director de deportes fue José María Vitorio, una persona muy valiosa, polifacética verdaderamente, eh, y que, por ejemplo, eh, no, no sé cómo hacía, pero no se perdía, estaba en cada uno de los deportes en los que Morón competía, el tipo estaba presente. Eh, eran, no sé, dos de la mañana y en el hall del hotel, en el lobby del hotel donde estábamos alojados, estaba Vitorio con todo el equipo de deportes organizando el día siguiente. Que arrancaba muy temprano porque de repente te tocaban claro. chicos que competían en una punta de Mar del Plata con sí. otros que competían en el centro, la verdad es que fue un laburo extenuante y nosotros tratando de seguir el, el hilo, creo, estoy tratando de recordar si tuvimos la oportunidad de ir a la playa, y ¿sabés qué me parece que no? Que no habrán ido. No, y seguro me que no, me parece que no. Eh, Mar del Plata invita para todo lo que es la parte de deportes, y eh, hablando, y aparte me imagino la cantidad de gente que habría alrededor. Oh, ni hablar, ni hablar. Era ni hablar. una multitud. Multitud. Hace poco participó de, de un torneo de, de pádel eh, eh, Alex Chozas, que ya uh -huh. es un, un jugador grande sí, un y entonces claro entonces fue a Mar del Plata y dice que en el estadio para ver pádel había más de 3.000 personas sí tipo, claro tipo ya sí, sí, sí. una onda es decir eh, hablando del pádel hoy en día, la cantidad de personas, Mar del Plata, uh -huh, y sí. haciendo un paralelismo con aquella vez que vos fuiste, sí, sí, donde no. también mucha gente, mucha organización, es como a la gente le gusta ir, es una ciudad cómoda sí, también. ¿no? Y, y que está preparada, que tiene infraestructura, y mirá, si en aquella oportunidad, en los mediados de los años 90, el Estadio Minela, que es el Estadio Mundialista de Mar del Plata, estaba atiborrado el día de la inauguración, y solo eran, torneos juveniles bonaerenses, Imagínate lo que es la convocatoria de hoy cuando abarca a todo el país. Así claro, lo que... lo que, lo que, perfecto lo que vos decís, volvemos acá sí. a, esta, a esta imagen donde vos sí. ves esa, esa plaza uh -huh. que es inmensa, pero cuando vos ves toda esa cantidad de chicos que vienen de todo el país sí. este, se hace más grande porque eso sale... Ahí sobre la costanera, atrás está la plaza, sí. a la izquierda está la avenida Colón. Bueno, este. y, y respecto a lo que vos planteabas en algún momento en relación a cuánto nos ha facilitado la tarea, la vida en general, el tema del acceso, aunque sea una, a una mínima tecnología, yo me acuerdo que había una sala de prensa en el Hotel Provincial. Eh, un ámbito muy cómodo en donde había computadoras en donde en algún caso iban ingresando notas lo que información lo que pasa es que a uno le interesaba lo que ocurría en Morón no, no, y puntualmente, tus en Goyürling no. pura y exclusivamente y, y entonces era cuestión de mandar mails era cuestión de agarrar una computadora llevarte toda la información que tuvieras y todos los días hacer una especie de balance y enviar mails eh, en aquella oportunidad, si mal no recuerdo, solo para los amigos de la opinión de, de Morón. Así que un saludo grande a Alberto Ventosa y toda esa gente. Pero qué buen, qué buen, qué lindo recuerdo. Seguimos, sí. este. En la, en la ruta, exactamente, en este caso, exactamente. con tema de transporte, provincia de Buenos Aires. Tal cual, y, y se trata el sujeto en cuestión de un funcionario de la provincia de Buenos Aires que tuvo justamente la semana pasada también aquí en también. Premio, en este caso poniendo en marcha el sistema de pases multimodales, renovando la entrega de esos pases que están destinados a personas con trasplante o discapacidad. Y en este caso, Jorge Donofrio, del hablamos, Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, estuvo poniendo en marcha y supervisando lo que tiene que ver con uno de los problemas que lamentablemente cada tanto provocan eh, pérdidas irreparables, literalmente, y que lamentablemente en algún caso... Eh, ...en algunos casos y en algunas oportunidades... ...se sigue haciendo, por ejemplo, a la luz del día, ¿no? Basta con ver la colectora de la autopista Richieri... ...en cercanías de Ceiza sí. ...para ver lo que pasa allí... ...en donde agradecemos y cruzamos los dedos... ...de que no haya más situaciones trágicas... ...por obra y gracia de los que creen en Dios, ¿no? Mm. Fundamentalmente. En este caso, lo, lo que tuvo que ver con Donofrio... ...fue con la puesta en marcha de un sistema de control... ...de tránsito vehicular... Eh, de acuerdo a lo que informa la cartera bonaerense, se incrementaron en un 50% en el último año. Esta iniciativa que ilustró el pasado fin de semana el funcionario con eh, planes de fiscalización, operativos de fiscalización para evitar carreras picadas ilegales en los municipios de Pilar, Malvinas, Argentinas y Escobar. Recordemos, para los que vivimos en la zona oeste, el tema de las picadas clandestinas, es un asunto que pega y muy fuerte, que, que, que realmente toca lo que ha pasado porque en nuestro distrito Burlingame inclusive ha tenido vecinos y vecinas en la lista de personas que aún sin participar en este tipo de carreras ilegales terminaron perdiendo la vida. Yo me acuerdo hace, unos, hace un tiempo atrás eh, eh, le hice, no le hice una entrevista, charlando con Novak, viste que son corredores sí, ellos y que tienen el taller de Chapa y Pintura, ahí este, en la calle Miranda, ellos son, ahora, ahora en este momento se han retirado de la actividad, pero toda la familia ha corrido. Entonces un día, hablando sobre eso, me dice, mira dice uno cuando es chico, agarrás el auto y haces locura. Dice, cuando nosotros empezamos, eh, toda la familia, a profesionalizarnos en el ámbito de lo que son las, este, eh, la preparación de autos de de carrera, uh -huh. lo primero que descubrís es que el auto de calle, hágale lo que hagas, no están preparados los frenos para responder a frenar, no está preparada la estabilidad del auto para nada, para nada. Si vos querés correr, tenés que subirte a un auto de carrera, tenés que ir Preparado a, una pista, de, de punta a punta para pista, tenés que tener una preparación técnica, tenés que saber que este, cuáles son tus límites, conocer el auto lleva mucho tiempo, dice, pero lamentablemente hay un montón de gente que cree que bajando los amortiguadores y, que con, y le dejan los mismos frenos de, claro, de fábrica, sí, sí. y entonces después y además que la carrocería no está preparada. Claro. Por algo, una de las primeras cosas que se hace es justamente reforzar todo eso, ¿no? Y él me decía, me dice, eso, eso es algo que, que aprendés en el momento en que vos te empezás a, a, a dedicar a... A toda la temática deportiva, veis cuáles son las falencias. Sí, eh, yo me acuerdo cuando también imparezco de, de, de, de, el viejo Vizcacha, ¿no? A esta altura del partido, pero me acuerdo también cuando yo trabajaba en, en, una, bizcaché, bizcaché. en una estación de servicio allá por los años 90, primera mitad de los años 90, eh, que mucha gente próxima, vecinos de esa zona, los viernes a la noche venían, cargaban los autos y se iban porque se hacían las picadas en el autódromo. Claro, pero ahí es un lugar controlado. Por lo menos no causaba Daños a terceros. Claro. ¿no? Sí, está claro que toda esta problemática que vos planteabas que te contaba la gente de Novak es muy cierta. ¿no? Los riesgos son altos. Porque estás piloteando un auto que no está preparado para lo que vos lo estás sometiendo. Eso está claro. Pero por lo menos. Se hace en un ámbito cuidado, se hace en un ámbito en donde no podés provocar daños claro. a gente que no tiene nada que ver. A nadie más que a vos mismo. Exactamente. Más allá de que los riesgos están, porque insisto, esto que contás es un dato muy revelador. Uno piensa que por ahí ve un auto preparado y ese auto está en condiciones de competir. No, no, no. evidentemente no. Ellos nos decían es, sí. directamente, no, es una, es una locura. Dice, mm. subite un auto de carrera, anda a una pista que está preparada donde hay gente que está... Eh, ...también eh, haciendo prevención y preparada para el accidente. Bien, contemos, eh, contamos algunos datos que tienen que ver con Dale. este operativo. mira, se fiscalizaron casi 800 vehículos, se labraron 42 infracciones... ...se retuvieron 39 licencias de conducir, se secuestraron 76 motos... ...nada más y nada menos que 76 motos, 11 automóviles y un camión. Se realizaron... 392 pruebas de alcoholemia, se registraron 7 casos positivos. Eh, bueno, todos estos datos conmueven porque se trata de potenciales personas en condiciones de provocar un daño. Claro. ¿No? Ese, ese es el valor de los datos. Y además, como él, él utilizó la palabra daño y no utilizó la palabra accidente, porque no sería un accidente si vos estás alcoholizado y te subís al auto, no existe el accidente, no. estás provocando una situación uh -huh. a sabiendas de que puede suceder. Exacto. De que puede entonces Exacto. no es un accidente, es un daño. Eh, pasamos al ámbito de, de, de, la producción. de la producción Seguimos con el gabinete provincial En este caso para hablar del siempre inquieto Augusto Costa Ministro sí. de la producción de la provincia de Buenos Aires Que en este caso estuvo visitando el municipio de Maipú En la provincia de Buenos Aires Estuvo en una cerradera apícola Y posteriormente en una empresa que él ahora Y a esta hora de la tarde decirlo Alfajores, alfajores, qué ricos son los alfajores. Bueno, el ministro... Ramón, sí. José Garibaldi, 1801, para los alfajores, pueden estamos llegar. a mano, estamos Estamos a mano. Justito, ¿eh? estamos a mano. Claro. Bueno, eh, estuvo, como te decía, eh, visitando distintas empresas que tienen que ver con la producción allí en, en Maipú. Costa visitó este aserradero, también esta producción. Lo importante es que ambas empresas, ambas pymes, tienen vínculo con... ...emprendimientos con programas que dependen del Ministerio de la Producción. Y esto naturalmente alienta a que, como todos sabemos, las pymes son las principales generadoras de puestos de trabajo... Sí, sí. ...en la República Argentina. Eh, en el primero de los lugares, en el aserradero El Porteñito, que se dedica a la producción de materiales apícolas... da trabajo a seis personas, es una pequeña empresa comercializa no solo en Maipú sino también en localidades vecinas, es una unidad de comercio reciente, nueva, produciendo desde el año 2021 y está, a diferencia de otras a las que el camino las encierra y no les deja otra alternativa, en este caso desde la producción están orientándose a la creación de una cooperativa de trabajo. Mirá vos, no producto de una crisis sino como parte de una idea de desarrollo lo que es como Verdaderamente es muy interesante, muy bueno. como una idea de evolución de ese, de ese exacto, eh, emprendimiento. Exacto. Y por otro lado, bueno, decíamos, ¿no? Tratando de llegar a nuestro órgano más delicado, que es el estómago, estuvo claro. la empresa Maiza, que se dedica a la producción de alfajores y conitos artesanales y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia y que ya fue habilitada como unidad productiva. De alimentos artesanales. Bueno, eh, nosotros a ah, los miércoles a la tarde, ya nunca, saben, nunca podemos preparar un, un cafecito, un un café, café con, con leche, con bien batido, Exacto. con espuma, y no sabés lo lindo con unos conitos. No, y eso, y por ahí, este, qué sé yo, hasta, hasta podemos hablar bien de quien lo fabrica. Mirá, <risa> eh, y en este caso no es chivo. En unas no. vacaciones recientes en, en una de las localidades de la costa de la provincia de Buenos Aires, bien al sur, en Reta, en el camino pasamos por la ciudad de Azul, por la localidad de Azul. Eh, y después nos encontramos en Reta con... Viste que uno hace una cata de alfajores en la costa. Sí, más bien. ¿no? Decís, bueno, hoy, hoy que estamos acá de camino, ¿podremos empezar a probar a ver cuáles llevamos? ¿No? Después uno compra unas cajitas, algunas para regalar y qué sé es yo. Eh, y encontramos justo unos ahí en Reta que se llamaban Incontro que lo fabrican en Azul, están elaborados en Azul. Eh, Reta tiene mucha influencia de Tres Arroyos, de, claro. de Azul también, por la proximidad y porque son Exacto. ciudades eh, gravitantes. Eh, ¿Y sabés que después no pudimos conseguir más de los encontros? No. No, no conseguimos más en, ahí en Reta, que es una localidad muy chiquita, este, entonces tiene bocas de expendio muy limitadas, y nos quedamos con las ganas. Después encontramos con que esta, esta, estos alfajores incontro tenían distribución en San Isidro, creo también. Pero la verdad, así como suena incontro, si ves un alfajor incontro, lo compras. Está recomendadísimo. Te tirás encima. Exactamente. De lo más rico que he comido. Eh, uno ha visto que las producciones locales, por ejemplo, nosotros tenemos acá eh, los vecinos de las galletitas Rietmar, eh, Que a, con todo gusto decimos el nombre y los chiveos sin cobrarles nada. Hacen una galletita de producción en Hurlingham que son espectaculares. Eh, lo que es también la parte de los, del diseño de los paquetes, uh -huh. todo. Ahora, ellos están empezando a hacer la distribución bien, nacional bien. Que es una cosa eh, Profesional y técnica claro. No lo podés manejar Dentro del ámbito de la no, suerte La no, distribución de no, eso por Pero hay, hay gente que no los conoce En Hurlingham Y recién se están distribuyendo en algunos lugares Pero son galletitas Con chocolate, con esto, con lo otro Que no le envidian nada A ninguna de producción Mirá, nacional eh, Riedmar en la calle Bisset. Sí. a dos cuadras de, de Pedro Díaz, ellos están ahí, es más, pasás al mediodía que es cuando están produciendo sí. y sale ese el aroma uh, qué rico, a la masa claro. de la galletita. Mira, no sabía, sabés que es también para mí un dato revelador saber que hay una empresa de esas características acá en Urlinga. lo hacía más para el lado, viste, que cuando vas por Vergara llegando a Morón casi sí, también hay una panificadora, claro. de que es Leiva, si mal no recuerdo, que sí, está de la sí, mano sí, derecha. Sí, también, uno pasa por ahí, siente ese olorcito en, en le algún vamos momento. A, le vamos a decir a Federico, le vamos a pedir un grito, chefe, conseguiste una Rietmar para, para bien, Luna. Bien, <ríe> bien, vamos a, vamos a probarlas con todo gusto. Bueno, vamos a dar vuelta a la página y volvemos en este caso a, a la agenda informativa, que en realidad tiene como, como disparador actividades que tuvieron que ver con la semana pasada. Ustedes saben que el miércoles último, fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, hubo muchas actividades, afortunadamente, en Urlingam, algunas impulsadas como las que vemos en imágenes desde el propio municipio. El Intendente Juan Zabaleta participó de una de ellas, también funcionarios de su equipo, de su gabinete, y además personas que lo acompañaron y lo acompañan en la gestión, como la ex directora de género, como la secretaria de salud. Digo ex o directora porque todavía faltan oficializar algunas cuestiones que tienen que ver con la constitución del gabinete sí. del de municipio de Urlingan. Pero también en otra imagen aparecen, por ejemplo, las concejales María del Carmen Márquez y Micaela Nabil, concejales del Frente de Todos, y también la senadora y diputada nacional, mandato cumplido, la señora Azucena Ecosor, la doctora Azucena Ecosor, que como parte, como referente del Frente de, de, del Espacio de Género, del Frente Renovador, estuvo ese mismo día también protagonizando una actividad de visibilización y concientización respecto al cáncer de mama, que mira uno se informa y la verdad es que es realmente ignorante en muchos casos. Yo no sabía que el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Sí, sí, sí, sí. Y, y, y la más... verdad que para mí fue un dato revelador Exacto. respecto a esto. Es algo reciente eh, uh -huh. que tiene discusión este, reciente, lo digo así desde el punto de vista de cómo nos llega a los que tenemos, a los que hacemos la comunicación, quizás de repente hablas con médicos oncólogos y te dicen no, oh, mira, esto viene afectando también por el tema del exceso de peso, por, uh -huh. por la alimentación, hay un montón de cosas, pero está afectando empezó a afectar a los hombres también el tema del cáncer de mamá no es algo uh -huh. exclusivo uh -huh de la mujer. Por eso son sumamente valiosas este tipo de, de actividades y por eso para nosotros como periodistas, como comunicadores, es un insumo que queremos compartir con todos. Hablábamos de esto, la clave de la detección temprana, de los controles. Una de las cosas que nos decía dialogando con nosotros la eh, legisladora mandato cumplido a Azucena Ecosor es que eh, la clave es la acción temprana y la participación de los centros de salud de los barrios, ¿no? Para que justamente la gente, no solo estén equipados, sino que la gente pueda acceder justamente a ese tipo de, de controles. Bueno, también queremos dar cuenta que el municipio de Morón ha desarrollado una campaña de, de prevención del cáncer de mama. Obviamente también el municipio de Morón, municipio vecino, ha hecho actividades referidas al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, en el caso de Morón, cuentan que... Eh, se dan entre los 50 o 69 años de edad La mayor de, aparición de este tipo de casos Y además también lo importante que significa En eh, los antecedentes no eh, claro. Personas que justamente tengan a sus progenitores Con esa problemática Que eh, fundamentalmente tienen que ir a realizarse los chequeos En el caso del Hospital Municipal de Morón Podés ir a hacer el chequeo Los Taciana B de la Viñoles Sin ningún tipo de turno Recordemos, el hospital de Morón queda en Morón Sur, en la calle Doctor Monte 848. Se pudo hacer durante toda esta semana, se va a poder hacer durante toda esta semana también, de 18 a 20, siempre recomendando que la detección temprana es fundamental, por eso la indicación para realizar mamografías, entre otro tipo de, de tratamientos. También quería mencionar que, Aquí en Burlingame, así como el Frente de Todos, con el Intendente, con las acciones del Frente Renovador, llevó adelante este tipo de actividades. También lo hizo la concejal mandato cumplido Andrea Giorsini del de, Espacio de Juntos, que estuvo también realizando actividades en el centro de Burlingame a propósito de este tema. Todos los esfuerzos son bienvenidos. Todos los esfuerzos son bienvenidos, y también es interesante que vos menciones delante de la Cámara el hecho de los hombres, que me estaba preocupando bastante porque digo no es eh, no es habitual que los hombres se enteren de que el cáncer de mama también los puede afectar uh -huh, entonces en este caso las mujeres como eh, ya lo tienen incorporado el hecho del auto del autocuidado eh, el, autoexamen. el autoexamen mamario y demás este colabora bastante eh, creo que a los hombres, eh, nos puede agarrar desprevenidos esto sí, sí. por no conocer el tema por pensar que nosotros no estamos dentro de eso y eh, este, podría haber problemas por no estar prevenidos sí, Entonces, por eso es, uh -huh. está bueno comentarlo y, sí. y pasar la voz al menos lo, sobre los tema. testimonios son claves marcelo y por eso yo rescato esto esto me lo contaba Ecosor charlando con ella el miércoles pasado ahí en el centro cultural donde tuvo la actividad el Frente Renovador su espacio de género eh, porque formó parte del testimonio de una madre que contó que a su hijo le había tocado esta problemática ah, y por eso lo valioso también de los testimonios en primera persona como para que aquellos que han pasado un momento desgraciado o que han atravesado una situación difícil brinden herramientas para por lo menos evitar o tener algún tipo de prevención en este en este tipo de casos. ¿no? Así que bienvenido, todo esfuerzo para comunicar y para contar respecto a esta que es... ...una de las principales causas de muerte... ...entre las mujeres también. Cambiamos el, el ángulo de la información... ...como se no? dice habitualmente... No? ...y vamos a visitar a nuestros vecinos... ...que han cumplido años. Exacto, hablamos de la ciudad de Itusengo, no ...recordamos que el distrito... ...nació oficialmente al igual que Burlingame ...en el año 95... ...aquella decisión con mucha intriga política... ...también que tomó la gestión de Eduardo Duvalde... ...partiendo entre otros los grandes municipios de Morón también recuerdo el municipio de General Sarmiento, ¿te acordás? que sí. hoy está compuesto o que hoy está dividido en los distritos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. Bueno, el viejo partido de Morón, nacido en el año 95, dio lugar al Morón residual por decirlo de alguna manera a Urlingam y al distrito de Ituzaingó Bueno, la ciudad de Ituzengó ciudad cabecera, localidad cabecera de ese municipio celebró 150 años de vida el pasado fin de semana bueno, eh, no tuvieron problemas para convocar las autoridades porque desde que nació Alberto Descalzo es el intendente claro. del municipio, lo cierto es que hubo actividades... Se preocupan si no lo ven ahí. Exacto, Descalzo en la actividad algo falla ¿Para ¿dónde está? Exacto, <risa> algo falla Descalzo tiene que estar. Bueno, mm. eh, hubo actividades en la plaza céntrica de Ituzengo, que es la plaza 20 de febrero. Allí, entre otros números artísticos, pasaron eh, músicos como, por ejemplo, eh, Iván Noble, que es vecino, bueno, fue vecino, nació en Ituzengo. También la banda de rock Ella está en Cargosa, la Versuit, que también tiene, afin durante mucho tiempo estuvo afianzada. En Parque Leloir tenían allí sus estudios de grabación. Y también estuvo el folclorista Peteco Carabajal, el santiagueño, de fuerte arraigo, también en la zona oeste. Vivió mucho tiempo aquí en, en Urlinga, muy cerca de Vergara y Gabona vivía Peteco. Eso no lo sabía. Sí, con, bueno, el otro día hablábamos eso con mi hijo, ¿no? A propósito de... de, de un de, grande Peteco Carabajal. grande, un grande. Realmente. Un tipo que nos ha dejado y nos deja un legado de música popular. Eh, invalorable y difícil de medir, de dimensionar, pero de una profundidad y una sencillez al mismo tiempo notables. Bueno, eh, hablábamos de esto con mi hijo, por el lado de nuestra herencia paterna, en su caso, por la herencia paterna santiagueña, eh, y él me decía, bueno, yo conozco santiagueños, conozco correntinos, y hablábamos de la gente de otras provincias, que tiene poca presencia, ¿no? Urlingam en su municipio, sobre todo Villa Tesei, con muchos santiagueño, claro. sí, santiagueños. Claro. Muchísimos santiagueños. Sí, totalmente. Y bueno, una vez Peteco hablando, en una nota que le hicimos, él contaba que vivía cerca de. vivió en Hurlingham, cerca de Vergara y Gaona, del lado de Villa t digamos. Y actualmente creo que está viviendo en Moreno, en una, en una casa en Moreno. Eh, eh. Pero bueno, hay una influencia muy importante, obviamente, de nuestros compatriotas que han venido del interior en todo lo que hace al conurbano y naturalmente. Creo que los festejos de la ciudad de Ituzengo Han tenido que ver con eso Con revalidar parte del acervo cultural Que se nutre de músicos populares De rock y de tantas otras expresiones Así que saludamos, como vos decías A los hermanos de Ituzengo por este nuevo aniversario Y saludamos también A esa cantera interminable que es este, la familia de Peteco, porque son como 100 qué sé yo cuántos los carabajales inter... todos algo tocan. Bueno, decía, decía recordado Horacio Guaraní, que los carabajales eran una familia tipo, tipo conejo. Decía, ¿no? Porque son interminables y ya, eh, yo sabes que en un punto ya desconozco cuáles son los lazos entre los carabajales que andan dando vuelta. Claro. Porque está el histórico grupo, los Carabajal del que se fueron desprendiendo oportunamente Peteco Demi que es el percusionista Graciela eh, bueno Homero Carabajal es el hijo de, de Peteco que lo acompaña con su grupo que es fruto de la relación con la actriz Claudia Carpena hermana de Nora Carpena sí sí eh, Homero por eh, obviamente el padre de Claudia y de Nora Homero Carpena eh, y por ejemplo también están Cuti y Roberto Carabajal. Claro, Cuti cut y Carabajal eh, claro, cut Pero y son Roberto, todos quisiera, parientes Son todos parientes, pero yo no sé cuáles son hermanos y cuáles son primos Claro Sí, creo que el patriarca era don Carlos Carabajal Y después, bueno, una tradicional fiesta que era este, el cumpleaños de la abuela Carabajal Que siempre se hace eso en la banda lo, Eso lo en vi Santiago. en la tele una sí. vez Y era emocionante Cómo esta mujer, auspiciando de matriarca se podría decir eh, inspira, y e inspira permanentemente a la familia sobre el valor eh, cultural de la tierra santiagueña, ¿no sí, es cierto? Y del, el valor y la responsabilidad que tienen de ser una tierra tradicional, una tierra uh -huh. que se quiere, todos se conocen, todos se conocen, uh -huh. y eso tiene un valor muy, pero muy importante este, cuando uno lo escucha. Uh -huh. Es decir, de que no es una cosa que se pierda. No, no, el santiagueño es santiagueño. ¿Vos sabés Gracias que, a Dios, diría uno. Diría vete. alguno. <risa> este, sabés que además Peteco, bueno, no solo su, su música ha sido versionada y es uno de los artistas argentinos más respetados, no solo por el mundo del folclore, sino por otras expresiones populares. Hace un tiempo, en una entrevista, le preguntaron al gran Jaime Ross, y nos ponemos todos de pie, eh, ¿con qué músicos argentinos le hubiese gustado o grabar o, o colaborar? Y Jaime decía que uno era Luis Salinas uh -huh. y el otro era Peteco Carabajal. Sí, claro. El vos le dice. Eh, y, un un y, excelente y, guitarrista buscado en todo el planeta sí, para que vaya a tocar. Exacto. Y el exacto. otro una bestia. Y sabes que eh, una vez en, en el concierto de presentación del disco Fuera de Ambiente, que creo que fue el último disco de estudio que hizo Jaime, eh, tiene una, una canción que se llama Solo Contigo, que es una chacarera. Es un es aire de Chacarera y él en, el, en la presentación del tema en el Luna Park eh, Concierto que afortunadamente pude, pude ver Jaime dice, ojalá que un músico santiagueño tome esta, esta canción Y la haga con el swing que tienen los santiagueños para tocar la Chacarera claro. Porque viste que hay cosas que nos pasa a los argentinos con el candombe Para mí el swing que tienen los uruguayos tocando el candombe Y sobre todo los morenos uruguayos no se consigue en otro lado hay gente que labura, que se esfuerza, reconocemos todos los esfuerzos en ese sentido, pero hay un swing, un toque que se tiene en un lugar. Bueno, así como en el Uruguay el candombe tiene un toque muy distintivo, la chacarera tiene un swing y algo que reconocen eh, artistas como Peteco, Bueno, el propio Pitufo Lombardo, otro, otro músico uruguayo notable, ha hecho también música de influencias argentinas desde un carnavalito, que Te estremece, que habla del carnaval Jujeño, mirá vos, ¿no? Un montevideano hablando del carnaval ¿Eh? Jujeño. Eh, bueno, maravillas de la música en las que afortunadamente eh, reparó la gente de Ituzaingó, de eso hablábamos para celebrar sus 150 años de vida. Y no nos vamos por las ramas, no señor. Porque no, nosotros señor. somos, eh, nosotros semillamos valores permanentemente con lo que tratamos de hacer. Y nos divertimos. Y nos divertimos. Y ojalá que la gente se enganche con un poquitito de lo que nos divierte a nosotros. Claro, y además y además para valorar eh, aquellas, aquellas personas que viven en otras partes de la Argentina Uh -huh. Decimos muy mal cuando decimos el interior. No, claro, ¿no? todo es el es, interior. Toda la Argentina es el interior. <risa> claro. es, como, es cuando los chilenos te dicen trasandino y ellos también son trasandinos claro. no porque están detrás de eso. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque el santiagueño tiene ya una cuestión con la música en la cual a mí no me cabe la menor duda que en los próximos años aparezcan grandes músicos santiagueños ejecutando jazz, por ejemplo. Y con distintas instrumentaciones, y que ya debe haber, porque si te me miro así, bueno, hay algo, algo bueno, debe haber. Vos sabés que música hay, clásica, hay, además, porque hay, llevan, la, sangre dentro, ah, llevan perdón, la música dentro de la sangre. Bueno, eh, para ir a los tiempos pretéritos, el gran Hugo Díaz, el armoniquista más grande que ha tenido la República Argentina, un hombre que se ha codeado con lo más importante del jazz, por ejemplo, a nivel mundial... Eh, era santiagueño. Entonces no le, no le re, a Y hay sospecha. otros que quizá eh, no forman parte de nuestro universo musical por cuestiones generacionales, obviamente, pero que merecen ser aplaudidos, como este chico Roger King, que es, o Roger King, no sé cómo se dice, que es la pareja actual de esta chica, la actriz, eh, la China Suárez, Eugenia Suárez. El chico este también es santiagueño. Claro. Y hace, creo que, trap o, o algo parecido. Así que bueno, hay de todo y la música en algunos casos va derribando algunos límites, eh, en algunos otros casos se termina apareciendo. Pero bueno, es motivo para otra discusión en otro momento. Y qué bueno que una, que una sociedad tenga la música como una excusa, como un intermediario, también para contar las cosas que le pasan sí, y claro. también para mostrarse, es decir, porque si los santiagueños des, se desarrollan. Y muestran lo que están mostrando Quiere decir que en ellos La palabra libertad debe tener Un tamaño bastante importante Bueno, viste que veíamos por los festejos De Tuzangó, imágenes de La Bersuite Que fue uno de los números del fin de semana Y recién hablábamos de Peteco Carabajal Bueno, el Cóndores Barbati Que es uno de los dos cantantes de La Bersuite, El que tiene los dreadlocks Las tr trenzas bien largas sí. Hace poco editó un disco de folclore Uh -huh. y hace poco en un ciclo eh, que se llamaba Picnic en el piso 12 que era, era una realización de una productora musical eh, hizo un show con Peteco, con Peteco Carabajal Pero bueno, nada, nos gusta demasiado la música a veces Y bueno, pero, eh, es, es, pero es parte de, de, la, de las políticas públicas ¿Qué vas a hacer con la música? Y nosotros, particularmente en la hora de Burlingham La música y el arte tienen un espacio inmenso Entonces es normal que hablemos Vamos eh, a cambiar... Eh, el, el tema diametralmente sí, desgastante Exactamente En este caso, volviendo a un tema que formó parte durante muchos años De un reclamo de la SICOP Le contamos a la gente que esta sigla Que corresponde en realidad a los trabajadores profesionales de la salud Ha obtenido un, un mérito Por el que venían trabajando desde hace muchísimo tiempo Estamos hablando de lo que en términos generales Se conoce como el desgaste laboral Y esto es ...básicamente que para los trabajadores que se han desempeñado en el ámbito de la salud pública... ...puedan acceder al beneficio jubilatorio con 50 años de edad y 25 años de aporte. Esto por supuesto tiene que ver con aquellos que han participado de la carrera profesional... ...dentro del ámbito de la salud... ...tiene que ver con la posibilidad no de futuros créditos a costo... ...esto es que el trabajador siga teniendo que aportar después de jubilado... ...para poder ir equiparando la falta de aportes. Con esta lógica de los 50 años y 25 de aportes... ...ya directamente, eh, reitero, a partir de esta semana... ...entró en vigencia esto que es el decreto que firmó el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...otorgando este beneficio, reitero, para los trabajadores de la salud... Eh, un hecho y un reclamo realmente histórico yo recuerdo hablar con gente de SICOP desde los tiempos de Jorge Yakovsky, que no sé ah, si seguirá al frente justamente no, ahora está el, el doctor Maciel al frente, pero que sí reitero, siempre han estado poniéndole el cuerpo a una situación delicada como es la que se vive en los hospitales provinciales y es probable que haya sido un desencadenante el desgastante trabajo que dio la pandemia Absolutamente. Es probable que haya sido un desencadenante o que haya ayudado también, por otra parte, a que los funcionarios, legisladores y aquellos que están dando vuelta hayan tenido la posibilidad de visualizar claramente el, el esfuerzo tremendo del personal de salud durante la, la pandemia por el desgaste, porque de repente te quedabas sin gente que atendiera qué sé yo, de las terapias intensivas sí. o lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí, fueron, a ver, los que pusieron el cuerpo en, en la trinchera ¡Ah! más acuciante de los tiempos en los que, bueno, ahora contamos cómo ha salido más o menos la historia, ¿no? Ahora Hoy con tenemos... el diario el lunes. Exactamente, mm. pero cuando la cosa comenzaba, los que estaban poniendo ahí el cuerpo, inclusive en muchos casos pagándolo con, con, con su, su propia, propia vida. salud, con su propia vida, mm fueron los trabajadores de la salud y también los no profesionales, no vale la pena decirlo, todos aquellos que se desempeñaban en centros de salud. Sí, Lo cierto sí. es que los trabajadores nucleados en la ley 10.471, hablamos justamente de la carrera profesional hospitalaria, pueden tener este derecho, jubilarse a los 50 años de edad y con 25 de aportes. Así que celebramos esta información. Lo celebramos y mientras él hablaba, yo en realidad estaba mirando el, este, la parrilla de largada de temas, ¿viste? Como dicen en sí, la Fórmula claro. 1, le dice la parrilla, Exacto. estaba mirando digo, a ver, ¿por dónde vamos a ir? Le digo, porque en realidad hasta... Ah, no, no me queda uno más. Exacto. Que también está relacionado con la cuestión de, de, la, de la salud, de alguna manera lo comentamos. Exacto, esto tiene que ver con un llamado... Bueno, esta semana los bomberos voluntarios de Ulmengam cumplieron un nuevo aniversario, no hubo autoridades municipales celebrando en, en el cuartel ubicado ahí en Roca y Amoroso, en, en la localidad de Burlingame. En este caso tiene que ver con un curso de reanimación cardiopulmonar. Eh, es un curso básico que se va a dictar este próximo día sábado a partir de las 10 horas. Reitero, los bomberos voluntarios de Burlingame ponen en marcha esta iniciativa que tiene curpo, eh, cupos limitados. Así que, bueno, todo aquel que esté interesado, googlea o bien accede a la propia página de los bomberos voluntarios, va a tener toda la información relativa a esta actividad que va a tener lugar, reitero, el próximo sábado. Y... Exacto, exacto. hablamos de del mercado popular, eh, está bueno que este tipo de iniciativas lleguen, sobre todo creo por algo de nosotros, si bien coincidíamos en el fondo, pero teníamos nuestra mirada crítica respecto a la manera en la que se implementaba, la posibilidad de que la gente acceda a precios razonables en estos tiempos tan preocupantes, tan pero tan preocupantes, eh, y que tenga la facilidad de poder hacerlo en su barrio. Claro. Porque si tiene que dirigirse a un punto fijo que le quede de lejos de su domicilio, ya tiene que agregar un costo de transporte. Y, en perdió, y perdió todo lo que ganó. Exactamente. Eh, y bien sabemos que muchas de estas actividades, eh, sobre todo la otra actividad, tenía lugar los sábados, y es un detalle, los automóviles de las aplicaciones salen más caros los días sábados. Sí, sí, sí. Que de lunes a viernes, más depende bien. del horario. Bueno, en este caso hubo una nueva actividad del de mercado popular en los barrios, una actividad que se desarrolló en el día de hoy y vamos a ir contándote también a medida que el tiempo pase dónde se van a ir programando otras. Y un detalle, hubo una feria gastronómica popular también el último fin de semana Exactamente el último día domingo. ¿En dónde? En mi plaza, en la plaza de Villa Club, en la plaza Granaderos de ah, San Martín. Sí, yo pasé. Una especie de. A lo la noche, que conocíamos, y música también. Arrancó había. desde casi el mediodía, te diría dos o tres de la tarde. Eh, está bueno, ojalá que la enriquezca con más propuestas también. Había algunos stands de comida, estuvimos ahí probando unas empanadas salteñas muy ricas, muy, muy ricas. Así un saludo a la gente del stand. Eh, había juegos para chicos, hubo números musicales, hasta bien entrada la noche del domingo, yo pasé el lunes por la mañana, bien tempranito por la plaza, porque el colectivo que tomo pasa por ahí, y estaba todo en perfecto estado, ¿eh? así que eh, reconocemos, felicitamos a la gente del municipio que laburó para poner la plaza en condiciones, después de toda una actividad que nosotros estuvimos con mi familia, a ponerle desde las dos y media hasta las cuatro de la tarde, cuatro y piquito, vivimos a, a tres cuadras de allí, y cuando nos íbamos, iba llegando un montón de gente. Así que, bueno, celebramos que la gente tenga la posibilidad también de participar en un espacio común, darse el gusto de estar en una linda plaza, como en la Plaza de Villa Club, así que está muy bueno eso. Está muy bueno, más bien, compartir compartir y vernos, ¿no? Porque el mundo virtual todo bien, pero lo ideal es... Exactamente. Este, Exactamente. Tener la aproximación con, con, las, con los otros y con las otras, y uh -huh. charlar y verse... De repente te encontrás con gente que, que, que no veías o con un amigo o amiga que, que querías ver también. Está tal muy cual, bueno eso. Tal cual. Eh, nos vamos hacia el ámbito sindical. Exacto. Yo tengo acá algunas, una, una imagen. Bien. El otro día me invitaron, esto fue una conferencia de prensa uh -huh. eh, dentro del ámbito de la CTA, la lista número 10, que a nivel local está encabezada por el señor Zapata. El él, actual el actual conductor no de, de el, la CTA regional. Es sí. el actual conductor de la de la regional Morón-Urlingan-Ituzangó. Exactamente, es así. es así. No estoy es así. diciendo cosas. Para bueno, nada. para Así, nada. Nada. así que eh, llegué primero, los primero a todos, y me puse con la cámara delante de todos, y me dije acá me siento y me quedo quieto. Exacto. Eh, y bueno, no solo está Gustavo Zapata, que es un reconocido exintegrante del gremio docente, un hombre de larga militancia, en la propia Confederación de los Trabajadores Argentinos. Eh, también veíamos a Paciano Campo, ¿no? un hombre de, también de, de, de pertenencia al campo popular. Hubo referentes de distintos espacios. Digamos que la lista en la que se referencia a Zapata es la lista oficial, la que tiene a Roberto Varadel en la provincia de Buenos Aires, también conduciendo el cargo en el territorio bonaerense. Esta es la lista 10, es la lista que tiene como referente máximo a Hugo Yasky, y van a competir por la conducción de la CTA regional con la lista 6, la lista multicolor, que tiene como referente principal también a una vecina de Burlingame, a la docente jubilada Nora Biagio, histórica militante del Partido Obrero de este distrito. En este caso, reitero, Nora compite contra la lista 10, ella por la lista 6 la lista multicolor. Si te parece, compartimos parte del testimonio que dejaban algunos de los candidatos que formaron parte, reitero, de este lanzamiento, de esta presentación de la lista 10 para las elecciones en la CTA. Escuchamos un poquitito el audio. Bueno, estamos en, esta, en estos momentos planteando que ante, esta, ante este crecimiento económico que podemos tener después del de ajuste de Macri, después de la pandemia, necesitamos como eje principal de debate en nuestro país, el reparto de las riquezas. Y las elecciones de este 9 de noviembre fortalecen, una vez más, a la CTA, eh, que hoy creo que es una... nuestros dirigentes hoy son dirigentes que están mirados no solamente por ser quienes encabezan nuestra central a nivel nacional, sino porque son... Eh, dirigentes que convocan también el debate con otras organizaciones sindicales más allá de lo que se incorpora a nuestra central. Y por supuesto celebrar la incorporación de compañeras o compañeros que vienen de judiciales, de CICO, de Luz y Fuerza, se si han incorporado sindicatos, celebrar también que el Frente Barrial tiene hoy más cantidad de compañeros y compañeras integrando las listas a nivel regional a nivel provincial y a nivel nacional porque ha crecido la organización del frente barrial a través de cada una de las organizaciones sociales que le integran así que creo que estamos caminando hacia un 9 de noviembre donde sí tenemos una lista adversaria pero sabemos que vamos a lograr un triunfo porque sabemos que que mayoritariamente hoy nuestros compañeros y compañeras confían y quieren participar en los postulados que tenemos desde nuestra lista 10. Una lista 10 que además eh, la estamos presentando con la camiseta argentina, sabemos que, que es eh, la lista ganadora, la lista que, que nos representa en este momento en que tenemos un gobierno nacional y popular que sabemos que tenemos que fortalecerlo con propuestas para poder darle la batalla a los monopolios, darle la batalla a quienes hoy están... Eh, lo que generan quizás desde este crecimiento tan grande tan desmedido de algunos sectores de empresarios se sigue fomentando una inflación que todavía no hemos podido parar de la manera que queremos, así que la fuerza popular, la fuerza organizada es la que nos va a dar garantía no solamente para el triunfo el 9 de noviembre sino para después seguir caminando porque necesitamos fortalecer el Frente de Todos, en el cual sabemos que estamos participando para poder tener también nuevamente un triunfo en el 2023. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner además nos, nos impactó y nos moviliza cada vez más y sabemos que, que, que va a ser nuevamente Cristina quien nos... facilita bueno, ahí estábamos escuchando un poco la, la conferencia para tener una idea del ámbito, de, de, de los sonidos de la gente que está sentada Exacto. en la mesa y cómo uh -huh. Esto fue el último viernes en el Club Parque en Morón, del lado norte de la localidad de Morón. Estuvieron allí, como lo comentaba Marcelo, el actual titular de la CTA regional, Gustavo Zapata. Lo acompañaba la senadora provincial, referente histórica del SUTEBA La Matanza, María Reigada, quien era... Quien dejaba la palabra y también estaba a la izquierda arraigada un histórico militante social de Urlingan del frente barrial Paciano Campo, luego conocida Paciano en hace por en, lo, en los tiempos en los que eh, creo que estaba dando sus últimos escorceos el menemismo en esta zona y empezaban a surgir este tipo de, de expresiones políticas de, de los barrios. Bueno, recordemos el 9 de noviembre hay elecciones en la CTA compiten la actual lista del oficialismo de Gustavo Zapata contra la lista multicolor La lista número 6, la del oficialismo Es la 10, la 6 es el espacio Multicolor de fuerzas de izquierda Básicamente que conduce o que tiene Como principal candidata A la señora, a la docente Jubilada eh, Nora Biagio del Partido Obrero eh, ¿Vos tenés algo más? ¿Alguna cosa más? No, tenés? en realidad tengo mucha información Política que, que tiene que ver Con Urlinga, vale. pero el panorama Está los todavía muy entreverado, sí. está muy entreverado. Primero, bueno, cuestiones que tienen que ver con la organización propia del municipio de Burlingame, recordemos, desde el regreso de Juan Zabaleta, algunas cosas están encaminando hacia la organización. Por ejemplo, ustedes saben, y si no lo saben es un dato a tener en cuenta, desde hace, está corriendo la cuarta semana en la que la escuela primaria 17, Secundaria 15 comparten el edificio de Villa Club, está sin clases presenciales. En la última semana eh, se comenzó a ordenar el tema de las clases presenciales para el nivel secundario. En el caso de la primaria, recién ahora empiezan a aparecer las opciones para tener lugares alternativos. Porque están en obra en la escuela y mis hijos concurrieron a esa escuela y en algún momento también tuvieron una obra un problema de obras con el pozo de la escuela. Pero, ¿qué pasó? Se previó la obra y antes de que los chicos perdieran días de clases ya se habían buscado espacios alternativos. Por ejemplo, mi hija tenía clases en el jardín de infantes que está en la calle Recaño. Eh, otros chicos fueron derivados a la, a, al centro de jubilados que está en Paso Morales, frente al polideportivo. Sí. Otros fueron a la escuela 8, que está ubicada en la calle Plumerillos, también de Villa Club. Otros fueron a la sociedad de fomento de Villa Club, otros fueron a la iglesia. Bueno, se previó que tuvieran un espacio alternativo. En este caso, lamentablemente, no hubo no hubo este, previsión para esto. Los chicos perdieron tres semanas limpias de clase. ¿Se intentó algún paliativo por el tema de las clases online? ¿Esto, esto no funcionó? Bueno... Eh, nos comentaba gente de padres organizados Que afortunadamente en la última semana Por lo menos empezaron a dar más respuesta precisa Me imagino que en esto ha tenido que ver No, no lo chequeé con él Pero ha tenido que ver Martín Tufección El secretario de Educación Histórico secretario de Educación de, Martín, de Juan Zabaleta Aquí en Urlingam Como para empezar a tratar de encontrar una solución Y que los chicos recuperen estos días de clase Que se perdieron lamentablemente Y que en cierto modo son Irrecuperables. Bueno, ¿por qué hablamos de tufección? Porque hablamos de la gestión municipal de Hurlingham. Todavía no está confirmado oficialmente el nuevo gabinete que acompaña a Juan Zabaleta. Sí que hay eh, dirigentes muy cercanos al exministro de Desarrollo que históricamente lo han acompañado aquí en Hurlingham y que hoy están haciéndose cargo de la gestión. Faltan los términos del acuerdo que tienen que ver justamente con eso. Si es que va a haber un gobierno pura y exclusivamente de, de gente de Juan Zabaleta o si... La Cámpora y otras organizaciones del kirchnerismo duro también van a tener presencia, como lo tenían antes de la licencia de Zabaleta, en el nuevo gabinete. Recordemos, en su momento Celsi barrió con toda presencia de lo que tuviera que ver con Juan Zabaleta y armó un gabinete de sus organizaciones cercanas como la Cámpora o la corriente militante Lealtad o algunos aliados. Bueno, todavía no está claro el panorama respecto a eso. Probablemente la semana que viene tengamos algo de información. Donde está revuelto el panorama es en los sectores del de histriónico Javier Milei. Porque, bueno, hubo presentación de candidatos locales o gente que aspira a referenciarse en Milei, teniendo en cuenta que Milei, dicen, algunos en las encuestas, tiene potenciales chances, no sé si para alzarse con la presidencia el año que viene, pero sí para ser uno de los que se suba al ring en la pelea central. Eh, el primero que picó en punta en esto, y nos lo comentaba en una entrevista que nos dio este año, fue el actual juez de faltas, Rafael De Francesco. Claro. La semana pasada le apareció un contendiente a quienes desde el sector de De Francesco no suben al ring de ninguna manera, dicen que bueno, son expresiones aisladas, que no están en la orgánica, por decirlo de alguna manera, de Javier miley que es Sandro Silva, un histórico armador político de aquí de Burlingham, que ha tenido incursiones en distintos espacios. Bueno, ya Silva se atribuye la posibilidad de ser candidato a intendente por mi ley el año que viene. Desde el sector de Francesco contaban, al menos lo, lo declaraban no el propio de Francesco, pero sí gente de su entorno, que uno de los posibles convidados a sumarse a ese espacio iba a ser el ex intendente de Burlingame, Luis Acuña. Pero bueno, quien apareció con una foto de Acuña en estos días fue Sandro Silva. Así que veremos. Es política, hoy por hoy la gente de Francesco no lo pone a Silva arriba del escenario, arriba del ring, pero si Silva incorpora a un actor político importante como es Luis Acuña todavía, bueno, las cosas cambian. Habrá que ver si este espacio conduce a un aspaso. O oh, sí, en todo caso, desde arriba le suben o le bajan el pulgar a uno u otro, veremos. Veremos qué pasa. Sabemos que eh, hicieron un acto, una presentación, creo que acá a dos cuadras de exactamente, casa. Exactamente, exactamente, ¿Sí? ahí en Vergara y Gurruchaga. En Vergara y Gurruchaga, estuvieron eh, creo que a la nochecita fue. Sí, un acto este... el último viernes a las 19 aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, veremos qué es lo que sucede en su momento eh, los dos que hablaron de de ley tangencialmente fueron Acuña cuando le hicimos la entrevista, Exacto. Y esto fue fuera de uh -huh. fuera de cámara sí. en el comentario general. Y el otro este, también fue el, el juez de faltas Exactamente, ¿no Rafael cierto? de Francesco. Rafael bueno, de Francesco. Vere, veremos qué pasa. Insisto, por el momento eh, de Francesco dice que él es el coordinador de la campaña de, de Javier Milei para esta zona del conurbano, para esta zona regionalmente hablando de la provincia de Buenos Aires pero el que movió primero fue Sandro Silva con esta actividad. ¿Qué edad tiene Sandro Silva, más o menos? Eh, 53 años, lo es dijo me, él. ¿Es menor que, que Di Francesco? Sí, señor. Y porque ahí hay una cuestión etaria media uh -huh. fuerte también, sí, ¿no? Sí, a mí me, me llama la atención porque la información que yo tenía era que eh, de Francesco, que no aspiraba a ser candidato a intendente, eh, sí quería ofrecerle ese cargo desde su espacio cercano a Javier Milei a Luis Acuña, e inclusive algunos me decían que en su momento, no recuerdo ahora precisamente cuándo, pero Sandro Silva fue jefe de campaña de Luis Acuña en uno de los últimos intentos del exintendente por volver a los lugares de relevancia en la política local. Y alguien me había dicho que la relación no había terminado muy bien entre Acuña y Sandro Silva. De hecho, Sandro Silva había colocado gente suya en aquella lista que encabezaba Acuña y de las PASO a las generales decidió bajarla. Había una rispidez que evidentemente parecen haber solucionado, porque el que aparece en la foto hoy, foto que me ratificaron que es verdadera, eh, con Luis Acuña es Sandro Silva. Así que bueno, veremos qué pasa. Eh, don, don Luis siempre está ahí viendo qué lado de la balanza puede pisar, sí. y él te la inclina. Sí, la es, balanza. está claro que hoy no tiene lugar en el Frente de Todos. Tampoco le interesa el lugar tampoco, del frente él, de Todos. Él lo dijo abiertamente, sí. que estas eran decisiones de, de su hijo, hablando de temas familiares. Claro, claro, pues Fabricio es concejal del Frente Renovador, que integra el Frente de Todos. Sí. y este, Así que veremos qué es, mm. lo que, qué es lo que pasa. Como dijo él en el arranque, el río está revuelto. Sí, ¿no? sí muy, El río muy revuelto. está revuelto y no sé cuál va a ser el pescador que va a sacar ventaja eh de todo esto sí, sí. Está, comple está complejo el, el panorama sí. eh, el local el panorama provincial y ni hablar del panorama nacional no, y está claro que uno no elige de qué hablar no en claro. muchos casos sí editorializa sobre determinadas cosas pero hay hechos políticos que no tienen que ver con las preferencias a ver para a mí no me representa nada Javier Miley, pero bueno. sí está claro que para una importante porción del electorado parece va a ser destinatario de su voto bueno, vamos a ver cómo se arma a nivel local. Eh, arrancaron con conflicto, arrancaron con enfrentamientos de mucho encono entre el sector de Francisco y el sector de Silva, veremos qué pasa. Además, uno lo ha visto eh, viendo la política como se maneja en todo el mundo y uno lo ha visto, por ejemplo, en Alemania. Eh, ¿Qué es lo importante? Lo importante en, en realidad no es tanto qué es lo que vayan a opinar, obvio que es importante, pero sí que estén dentro del sistema. Sí, claro. y que respeten el sistema sí, sí, las reglas de juego son fundamentales las reglas de juego, Estado de Derecho, Democracia uh -huh. respetar ese tipo de cosas entonces vos decís, eh, evidentemente y como dijera el actual presidente colombiano, acá no sobra nadie, es decir, bueno podés considerar que hay quien sobre sí. porque si hay gente que le presta atención vos tenés que prestar atención sin enojarte con la realidad no, y no, entonces claro. eh, mostrar el sistema, es decir dar libertad de expresión y decir, bueno se habla sobre el tema se comenta sobre el tema ¿por qué? porque lo que más nos conviene a todos nosotros es que todos estos actores jueguen dentro del sistema democrático es lo más importante lo uno más. Elige. el resto, usted elige y ve qué es lo que más le gusta, sí. qué es lo que le pinta. Y, y nosotros y le... pensamos lo que pensamos también, ¿no? Obvio. Tenemos la libertad de decirlo sobre cada uno de los jugadores que salen a la cancha también. Sí, por sí, supuesto. sí, sí, sí, más bien, mm. por eso digo, es importante verlos bien de cerca jugando a todos dentro del sí. sistema. Exacto. Ese es el, ese ese es el, el... punto. Tal, más tal, tal, que tal. hoy en día, viste cómo está, hasta la, la que recién asumió como, como la premier en Italia. Se ve que se avivó y en el discurso dijo que ella renegaba del fascismo. Así bueno, nomás. Me parece que son reglas de juego básicas. Jue y más en Europa. Más sí. en Europa no, no pueden jugar. La con... señora Meloni. La señora sí, Meloni. Exactamente. ¿Hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Seguramente parte de los interrogantes que dejamos hoy los vamos a poder disipar la semana que viene. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo veremos, dijo, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto usted acá en este programa escuchó sobre deporte sobre eh, los santiagueños y toda su inmensa riqueza cultural y musical. Eh, escuchó sobre la temática de la gente desquiciada que sale a correr con un auto y de repente eh, provoca este, eh, dolencias y muerte a otras personas. Uh -huh. Escuchó sobre eh, los 150 años de Tuzengou y sobre tantas cosas porque todo eso está marcado en la vida uh -huh. decir, no nuestra vida no es como esos barcos petroleros que son espacios estancos sellados donde una no, cosa no, no se comunica afortunadamente la otra. no afortunadamente está no todo comunicado eh, Ubaldo, como siempre, un gusto. Un gusto Tal cual. Y este, y gracias por, por todas estas cosas. Y cómo vas El, y, el ida y vuelta. Eh, me quedé prendido en lo de las galletitas. Ahora cortá y me contás en profundidad. Te corte ya y dale. Decís, me, me hace darle la galletita, la galletita, quiero la galletita.